la madre ya se iba a dormir y que se prende la concha <risa> otro detallito del cuarto aquí en el Park Royal Acapulco Bienvenidos a nuestro cuarto del Park Royal Hotel Acapulco. Amigos, esta es nuestra habitación. Ah, te acabamos de llegar y pues ya, ya este, nos trajeron las maletas y nos enseñaron eh, como un poquito el hotel. Les vamos a ir enseñando poco a poco de las amenidades, la alberca, todo lo que tiene. Esta es la habitación estándar. Tiene una cama de King Size. Uh -huh. eh, aquí tiene una decoración como de una concha marina. Eh, y bueno, su escritorio, la televisión. Uh -huh. bueno, está bastante bien. La pantalla este, está grande. La pantalla grandota ¿no? Son unas chiquititas. Eh, bueno. Ahorita no les podemos decir qué tal este colchón porque no lo hemos probado. Este es el balconcito. Y lo curioso del hotel es que tiene un funicular. Su funicular. Entonces entras por allá arriba, eh, el lobby está allá arriba y bajas y si subes por el funicular hacia las habitaciones. Esta Ahí es una está. alberca y hoy otra alberca del otro lado. Tiene niños y ¿Sí pueden eh, estar. Se ve padre. Y la alberca de los adultos está habitantes. al otro lado Este está el funicular Prácticamente este, bueno este es el balcón De muy buen tamaño Su es aire acondicionado sí, eh. Ah, sí, tiene su aire acondicionado Una ventanita, miren Acá, como un arquito Aquí, aquí está el arquito, aquí está la Marisa <risa> eh, El lavabo Secadora, tiene secadora Sus toallas Su jaboncito Crema Aguas eh, Sus vasitos Todo bien Y sí, aquí Vean la decoración. De concha. La padre de, de, de sí como conchita o abanico. Y, y este es el baño. No Pero no tina. tiene tina. Eso es lo único malo. Vean. Esta es la área de la, la regadera. Y acá trae tiene su closet. Una caja fuerte. Pones grandes a ver, pues ah, sí. en el colchón, se puede conectar con, con la otro la cuarto, la si la fuéramos la más, más bola, a ver, ahí va la y se va, va a probar el colchón ay. ay, qué rico, está bueno, está bueno, sí, está bueno, ahí va. amigos de Ticks and Travel, venimos al restaurante, Bahía, de Bahía del Hotel Park Royal en Acapulco México y estamos disfrutando de una hermosa vista y del atardecer eh, de la bahía eh, este restaurante está bastante grande y es buffet, comida buffet eh, ya nos servimos la primera ronda se ve todo muy rico, hay, es ese como comida mexicana y también hay algunas pastas, pollo, carne se ve bastante bueno yo pedí una piña colada y está muy rica salud eh, y vean esta es la vista que tenemos, ahorita les vamos a enseñar la vista que, que tenemos pero bueno, vamos a, a probar yo me hice una tostada de picadillo Muy buena. Ahí es el plato de la maris Aquí, aquí nos explicaron que hay dos opciones para ya comer, cenar, cenar, ¿no? Uh -huh. Porque esto lo hablaron a las seis y media. Uh -huh. Y está el otro que es con reservación, que es un restaurante italiano. Hoy, hoy es nuestro primer es día, día. día y ya no, ya no nos dio tiempo de reservar. Este, llegamos hace apenas hace un par de horas. Y pues ahorita estamos, este es nuestro primer restaurante que probamos aquí. Hecho. Seguimos reportando. Conclusión, ya para cerrar. Uh -huh. La comida, muy buen sabor, tenía como sabor caserito. Si sí, no estaba bufet, bufet de, de, de hotel así, como como masivo, sino no, todo no, se no. siente sabor caserito. Buena sabor. impresión, primer comida, muy buena impresión. Muy buena impresión, el espagueti, Ahora, todo lo que me serví estaba super rico: los nopales, el tomate, el pollo, la carne, todo, muy, muy bueno. Vengan al parque, hotel. Mm. a comer al restaurante el pescador del hotel Park royal donde nos estamos hospedando después de una plática como de cuatro horas donde nos quisieron vender un tiempo bueno no tiempo compartido una membresía eh, ya pudimos salir y ya fuimos a la alberca a la playita ahorita venimos a comer Bastante bueno, hay como una barra de ceviches, eh, quesadillas y adicional también hay cosas en el menú, ya se lo llevaron, pero puedes pedir este, a la carta, pescado, filete, hay postres, la verdad que muy bien que hasta ahora todo muy rico, buen servicio eh, y bastante agradable, la vista está muy muy padre porque estudés todo. Estamos eh, disfrutando de este fin de semana en el Parque Royal. Venga. al Acapulco y hoy venimos a cenar a la Trattoria que es un restaurante italiano eh, y aquí puedes comer igual está, está incluido en el precio que pagas eh, y es a la carta Entonces, aquí no es buffet como en el otro aquí hay, te dan una carta y todo no tiene precios porque está incluido dentro ya de, del precio ¿no? eh, hay sopas pastas risotos, lasaña, carnes y aves, pescado y postres, café, los vinos también están incluidos, todo lo que quieras tomar también ya está incluido en el Y la vista es lo mejor, tenemos una vista del puerto de Acapulco, en el atardecer se ve bien, bien bonito. Eso es lo que más vale la pena, para venir aquí a este restaurante hay que hacer reservación, hicimos la reservación en la mañana con la gente que nos está este, apoyando en este viaje y eh, ya por eso pudimos venir pero creo que si se llena, el ratito va a estar más lleno, son las 7 de la, de la no tarde noche y estamos disfrutando de la tarde. O sea, yo creo que esa es una de las mejores horas para venir porque ya más tarde que pues ya está oscuro y así ahorita te toca el, el atardecer del puerto de Acapulco Salud, cuéntenos de qué se trata esto. Eh, se trata de que... Eh, esto. Nos trajeron eh, unos panecitos en su tablita. Está pues, bien bonita. Eh, y son mmm, rico, ¿están calentitos no, no están calientitos son fríos, unos palitos de pan y otros con tomate pero se ven bastante buenos hasta okay. ahora no nos ha decepcionado a ver, déjenme pruebo este voy a catarlo por ustedes mm. este tiene queso doradito pero está bueno y la ensalada vamos a pasar a la barrita de ensaladas. Muy bien, seguimos informando. Vean, o sea, la barra de ensaladas está bastante bien servida porque tiene jamón serrano, champiñones, alcaparras, aceitunas, una ensalada de espinaca con fresas y granola, eh, pasta con jamón, eh, bastante bien, pues ponerle aceite de olivo, Mau agarró, se hizo una, ¿Cómo un mix, ese, sí, un mix o sea, diferente. Ese de cabra, como César, está una cerradita César, bastante bien, o sea, hasta ahorita tenemos muy buena experiencia del Park Royal, eh, y bueno, eh, seguiremos disfrutando todavía dos días más, en total vamos a estar cuatro días aquí, eh, este es nuestro segundo día, y hasta ahora todo todo muy bien, la atención muy buena y no nos está patrocinando el hotel. Nosotros venimos por nuestra, nuestra propia cuenta. voluntad, por nuestra cuenta, pero todo muy rico hasta ahorita. El pan está súper rico. Y ya llegó la pastita. La mía es una pasta eh, que es fettuccini? Fettuccini. Fettuccini a la carbonara. Y Maris de Plano ya está pidiendo su copita de vino porque ella pidió un. Risotto con crema de camarón. A ver. Está delicioso. Porque pensé que solamente tenía la crema sin camarones, pero sí le pusieron camaroncitos, su queso parmesano. Tiene mucho sabor la comida de aquí. Eso es lo que nos está gustando bastante. Cualquier cosa que comes tiene mucho sabor. Está muy rica. Yo leí en los comentarios de Google que, que no tenía mucha variedad y la gente estaba comentando cosas así. Pero... Preferimos nosotros que no tenga tanta variedad, pero lo que tenga que ser bueno, porque hay hoteles en los que está luego muy congelada la, la comida, no tiene nada de sabor, está súper rica, súper, súper buena. Todo lo que hemos probado ha estado rico hasta ahora. Y miren, otra vez la vista, ya se está haciendo de noche. Ay, el foco, el foco, ahí está más o menos el foco. Bueno. seguimos informando y pues ahí nos copó el postre y pedimos un tiramisú y un café de comida com pedimos un filete de que no lo comimos, lo aspiramos estaba bien chiquitito, estaba, Pero bien, estaba bien rico, las verduras todo rico las verduras muy buenas y yo mi risotto muy rico, yo solamente pedí la ensalada y el risotto y ya. yo pedí mi pasta y el, el filete lo compartimos, estaba muy bueno sí, sí, y si llegamos para para al postre para compartimos para uno Está es muy bueno Tiramisu Cafecito Está muy sabroso Vengan al barco <risa> Ok ¿Un pulgar o dos pulgares? Dos pulgarcitos Dos pulgarcitos Ya oyeron con esto despedimos la cápsula, adiós, la madre ya se iba a dormir y que se prende la concha, otro detallito del cuarto, aquí en el Park Royal, Acapulco.